El desarrollo comunitario es una disciplina que parte del concepto de comunidad, que es esencial para crear una sociedad más estable. La principal fortaleza de la comunidad es la gente, que a su vez está concentrada alrededor de núcleos familiares. Soy Karina Cañón y junto a la doctora Natacha Fierro, docente del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad Técnica Particular de Loja, hemos elaborado este curso sobre desarrollo comunitario. Bienvenidos. Para lograr el desarrollo comunitario se deben considerar todos los ejes y así obtener mejores impactos en el mejoramiento de la vida de una comunidad. Y de esa forma lograr el desarrollo sostenible, donde se mantenga el respeto de la cultura local, manejo adecuado de los recursos naturales, basándose en habilitar a las personas a hacer más y no tener más. Abordaremos interesantes temáticas como conceptos generales del desarrollo comunitario y la extensión rural, diagnóstico, seguimiento y evaluación participativa, estudio de base participativa y las herramientas más importantes de participación. Al finalizar este curso, usted podrá ser capaz de diseñar las herramientas necesarias para aplicarlas y obtener información en comunidades rurales. Además, podrá plantear propuestas de desarrollo comunitario con una visión integradora. ¡Inscribe!